Señores, en otro tema, para que la sangre no siga agua, ¿eh? el toque de queda se da desmontado en tres semanas. Hermano mío, ¿y qué es esa gripe que usted ha traído? Este la tú? Póngase la mascarilla, compañero, ¿y cómo es esto? ¿Eh? Con esos mocos entre la, con, la mano. Mayero, póngase la mascarilla. ¿Y cómo es? Uy, Señores, el toque de queda será desmontado en tres semanas, pero usted tiene que ponerle su parte también, porque me, me da acuerdo. El presidente Luis Abinader puso en marcha desde anoche una desde escalada que se ejecutará en tres fases, y exhortó a la población a vacunarse con la finalidad de desmontar el odioso toque de queda, del que estamos ya todos cansados, incluyéndome a mí informó que la segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, modificando el toque de queda que iniciará a las 11 de la noche, del lunes a viernes, y a las 9 de la noche, sábado y domingo, con dos horas de libre tránsito. Explicó en esta fase, se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Vamos a escuchar. Hoy les quiero informar, de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados, y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración, el toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo con dos horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo con dos horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Y desde el miércoles 21, en la tercera fase...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 Si ya vamos a quitar el toque de queda, lo que usted quería, entonces vacunen. ¿Cuál es el problema? Tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse adultos, jóvenes, porque le están poniendo sí. su parte. Ya cuando quiten el toque de queda, vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Porque el toque de queda ha traído muchos problemas, hasta sí. muerte y de todo sí. ha traído. No, sí. La gente está bebiendo más que antes. La gente antes vivía los negocios tranquilos. Y para matar a una gente, que el bregue en un negocio. No todo el mundo lo hace. Ahora él pasa y te rellenan. Y te matan. Entonces, es culpa de, de que los negocios están cerrados. Tienen que abrir todos los negocios. Con sus condiciones, con su... ¿Cómo con se su dice? sus restricciones. sus restricciones, salud cosa. pública. Porque se está untando más en los barrios que en los negocios. Sí. ¿Entiendes? Al aire libre, que se, es más fácil contagio todavía, porque puede llegar... No hay un control. Por ah. lo menos en la discoteca hay un control. No, usted no puede entrar con esto, esto y esto, uh. Pero en la, al aire libre no hay control. Ahí. ¿Cómo va a haber control? Eh? Ya mm -hmm. hemos visto los casos que pasaron en, en esta semana por no haber control en, en, en esos territorios. De eh, los barrios. Lo eh, o sea, debemos poner de nuestra parte. ¿Cuántos ignorante hay en nuestro país? No pensaba que había tanta persona ignorante. Ay, muchachos. Mm -hmm. Ahora Ay, que tú vas a Literalmente, el presidente quiso decir con eso que vacúnate y el toque de queda se acaba. Y la gente todavía no... no, no yo te apuesto que eso? no asimila. Uh -uh. vacúnate nada? y el toque de queda se acaba ya en tres fases. Si, te, si ya faltan unos por ciento aquí en la provincia de Oelte, ¿cuánto por ciento? Un 50%, que fue? Por ciento, Un vale. 50 se vacuna. Él dice que eh, eh, mientras cada provincia vaya cumpliendo el por ciento necesario, se va quitando el toque de queda de esa provincia. D dijo, uh -huh. él dijo él eh, eh, en el discurso. O sea sí. que si aquí esta semana agarra a todo el mundo y se vacuna, posiblemente la otra semana ya no hay toque de queda aquí. O sea, la gente sí. tiene que entender Si Usted que no está viendo en su casa, vaya y vacúnese, vaya y embalese a, a, a la universidad, a la iglesia católica, frente al ayuntamiento, que hay una vaina de, de, de vacunación ahí, vacúnese. Si usted no quiere toque de queda, porque también hay que poner de su parte. Y la, y la marcha del 15 de julio, de, de eso, ya eso está sí, ya, ya caducado, porque sí. ya el presidente habló y dijo lo que va a pasar. Pero lo que hay que incentivar a la gente que se vacune claro eso es así porque usted tiene usted está exigiendo que usted quiere volver a la normalidad pero usted no quiere aportar al país claro ni a usted con su salud entonces tiene que, vacunarse. Tienen que no, vacunarse yo me vacuné y yo me he muerto ¿Eh? tienen que ponerse Ustedes la vacuna vacunaron también Claro. yo tengo las dos vacunas no, ya todavía están todavía ahí ¿Sí, usted amable está vacunado okay. está todo el mundo vacunado aquí se ha muerto entonces no me diga usted que no se quiere vacunar claro Usted no quiere toque de queda, vaya y se empiece. ¿Hasta qué hora está abierto? ¿Están abiertos los? Hasta o las 4 de la tarde. Sí, las 4, 4 de la, la tarde. tarde, vaya y se salga de eso. Dios Entonces, mío, 10 eh. ¿eh? Menos de 10 minutos, usted está vacunado ya. Dios no, pero... Vacunado, no, no, nada vacunado. vacunado, no, no, vacunado. No, vacunado. No, porque pasajero, ahorita pidió los dembos son desechables. No, no, no tienen no, no, no, no, no, que vacunarse, señores. Todos mis amigos saben que que nosotros queremos ver la normalidad. Yo mismo que me busco un peso de madrugada. Que uno... Te busca algo. Claro, no se busca algo. Sabemos lo que bregamos con el titán y eso, que a veces de madrugada. Claro, un juicio. Que claro. salimos ya, eh, eh, pues ya porque tenemos identificación y ese tipo de cosas. Pero que es mejor si no hay restricciones, sí, que uno pueda salir. Pueden ir los bailes y las cosas, la gente los coma. Los bailes, los fiestas. Claro. Hay, hay gente que en la discoteca limpian los baños y se buscan su cuarto. Claro. Cierto. ¿Tú entiendes? Entonces, debemos hacer todo lo posible. Este programa está abierto para que usted llame y opine sobre este caso de, de, de quitar el toque de queda. Oye, 725 0505, opine con nosotros. Y dígame, ¿qué le parece lo que dijo el nuestro señor presidente, mi amigo y hermano Luisito Abinader? Luis es de nosotros él. ¿Eh? Eh. Sí, Muy mío. amigo mío. Amigo. La gente se quilló ya cuando él no. me dijo papá Tarima. Y... O, sí. Hacemos coro sí. con, la hija de, con la hija de él. Ey, ey, ey. De, de, de. Y la, la hija hija de no la cueste, llamo a decir sobrina. Sobrina, sobrina. sobrina que yo pensé que esto era hija de, de Abinader. La chalaca <ríe> no es sobrina de ella. No. <ríe> ah, no la gente que opine. No es de idea, Michael, ¿Eh? ahorita. Que no le dé no, idea a Marco. Marco. Hello, buenas. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, <risa> hermano <risa> mío. Bendiciones yo Dios para ustedes tres. Amén, y amén. Camila, hay joven y usted especialmente. Y Y a su hermana que cumplía años y su madre y su... El los o sea, que llame de nuevo. Nesto, los, yo lo puedo Yo estoy de, los de, los acuerdo. Otros, César, de Pimentel. Yo estoy de acuerdo que el señor presidente... Todo el mundo debemos vacunarnos y el señor presidente ya está bueno que quita el toque de queda antes del 16 de agosto. ¿Por qué razón? Nosotros tenemos ya que con esta pandemia, para que el país se mantenga estable, pudiera quitar el toque de queda para que todo el mundo acompañe a la vacuna, todo el mundo de 12 años hacia adelante ponerse la vacuna, así para que el país se mantenga estable. Bendiciones yo para usted y cuídese. Amén, amén. amén. Gracias, nuestro hermano igual. Julio César desde Pimentel, activo siempre con nosotros. Puede opinar sobre el tema 809-725-0505. Está bien ese toque de queda que ha puesto nuestro señor presidente y lo va a quitar en tres fases. En tres fases. Si ¿eh? sí, o sea, ponemos, ponemos en otra parte. Si ponemos en otro aporte, pues las cosas van a volver claro. normalidad Los popis de ella pueden vacunarse ya. Claro. Claro, lo, lo ¿Han sé. cumplido los popis con la... Con la lo que yo conozco, sí, yo no sé los otros. No, de tú tú. No, no. Yo no me olvido con esa gente, se tan guau, esta sociedad. ¿Cómo es que popis? hablan los popis? ¿Cómo hablan las mujeres popis? Dale un chingo, ¿cómo sí. es que ya hablan? Pues mira, mana, esta tipa... Esta tipa, mana. <risa> <Ay>, ¿Por <típana>. qué Mana. <risa> ay, ay, vamos a, man. comer? ¿Tú ¿tú te no a, a comer? ¿Te vas a acabar ahorita? ¿Dónde vamos a comer, mana? ese la tipo, que lo que, buena. la familia no es bulto mío, ese chamaquito, mío. ya, no, tú sabes, <risa> tú sabes, la familia, un corito con la familia, hay para par de juquita tú sabes, dos tú especiales, sabes. y yo, ve, que dos especiales, que juguita, dos especiales ¿verdad? de juca, tú, tú, ajá, porque en claro. los coros de guagua nada más no, se habla de eso, claro, hay claro. especiales de juca, vamos para allá. Hola. Nada más de eso que se habla. Lo, lo que lo se lo liquidó con el, con el vino, la mitad del vino. La mitad no, del de vino. De vino qué es lo que dice. Que lo que dice que lo traiga para acá. O que que ponga que... la juca, que ponga la juca. Ay, ay, qué desorden. Es eh? <risa> ay, no, no, no. no. <risa> es Ruz, un cerrudo. Así mismo, así mismo, eh, señores. Vamos a una pausa, estamos ready. Una pausa y retornamos.